Bueno, bueno, buenas chicos, Espero que es lo que estamos pasando Pues nada, esta es la tercera parte ya eh, Si habéis visto la 1 y la 2 os lo recomiendo Si no os lo voy a dejar por el título de descripción o por ahí para que lo veáis eh, Es un pedazo de juego, nos lo estamos pasando en grande Ya sabéis que nos vamos a partir el culo Ya sé que es un, un juego de terror, pero lo llevo un poco más a mi manera Un poco más a la diversión también para disfrutarlo de todos los aspectos posibles Y nada gente, os, uh, dentro de vídeo, espero que os guste Ya sabéis, no voy a hacer, pero ya sabéis que Serpiente la con un congrio, es un congrio El típico congrio espera. Uy, se viene loco Se viene. ¿Qué pongo? A ver. también colizado. Alex parecía nervioso en la in inversión. Eh. Aquí ah, se me Oye. Cuidado, eh. Vuelvo a una formita de loco, Estonia. Uy, loco. A lazo. A lazo. A lazo. Cuidado con lo que escoges ¿no? eh. Si querías enseñarme algo, te veo distraído, ¿eh? ¿Qué piensas? Nada, me ha afectado esta experiencia cercana a una muerte espantosa y sin sentido. No es nada, volvamos arriba. En serio, ¿qué pasa? ¡Joder, Alex! Joder, Alex. Cuando quieras, esos dúos de tirón, el pro. Tú quédate por aquí, bro, que te va a gustar la historia, oh, Esta guay, tío. Que te va a molar, loco. Please, aquí Julia, subimos, subimos. ¿Eh? ha ido la, la, la lanchita, se ha ido, ¿eh? Y esperan unos billetes ahí al suelo, ¿no? Al agua. Espera, Julia, antes para la descompresión. ¡Descompresa! ¡Viva! ¡Uf, Hostia. ¡Hostia! ¡Qué aquí rápido, eh! Vamos rápido, vamos rápidamente, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. rápido. Sí, sí, me quedo, bro. A ver, otra vez. Dale, dale. Mi hermano está ahí arriba. Siento, siento, mi hermano está arriba. Dale, dale. Yuria, qué locura. Solo tienes que esperar un poco. Mm. Loco, ¿qué están haciendo los fuegos artificiales? Añame algo. Se marea, loco, se marea. Mira cómo marea, se marea. Hola JJ, no te preocupes. JJ. Una que se muere ya, ¿no? Hombre, no. La descompresión, 20 metros, a ver. Hemos tenido un percance. Sí, es una descompresión. Ah. Sí, que lo has hecho increíbles. que se muera, probablemente. ¿Por qué le apagáis al océano? ¿Por qué le pagáis al océano? Esto, ¿Y por qué le pagáis al más...? <risa> Vino un grupo de pescadores y dañaron su barco. Se engancharon con el cable de retorno. Ah, ¿con qué era eso? Sí. Y el embajador Conrad pensó que la mejor estrategia era demostrarles que prefería tirar el dinero a dárselo. Eres un capullo. En fin, ¿qué importa? Lo que quiero saber es, ¿qué habéis encontrado? Hemos encontrado el avión. Es enorme y está lleno de cosas. El avión pues también. Que... No lo hemos dejado <ríe> tan intacto como debíamos. <ríe> ¿Por qué? Cable de retorno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues te lo has cargado. Pues para empezar ya no tiene cabina. Pues de puta madre. Pero a tú qué te importa. Lo dejas y nadie no has enterado que has estado, tío. Te gusta y tanto que te va a gustar, tío. La rueda está todo, todo wingy, O bueno, le falta tonificasado, eh. Mano, bueno, esto es como una especie de narrador que te va como. Spoileando un poco el futuro, el pasado Y el presente, cómo están evolucionando Los personajes, creo Vamos conociendo a los intrépidos aventureros Intrépidos Alex y su sí. menor Brad Que intenta nadar con los peces gordos Los peces gordos son los perros Peces fuera del agua Peces fuera del agua Y Julia. el gran amor de Alex a Y él el de ella Bueno, no sé yo, no tengo tan claro Conrad, Un tipo muy osado Incluso dirías arrogante Un poco sí, un poco arrogante Muy gilipollas, fuerte, sí directa, uh -huh. tenaz. Y vos tienes pues que, elegir, que elegir Lo que dicen los personajes correctos Y lo que yo elija va a cambiar El curso momento, de la historia Esto es un juego súper guapo, no tío Y es así un poco de miedo y tal, está guay Está muy chulo Yo, yo... Que ya, ya lo iremos contando alguna. Cuidado con esa muchachota, se lo veis bien En el directo gente, eh, va correcto Esto está todo bien, es gratis No, vale 23 euros por instant gaming Si te lo quieres pillar, está por aquí el link Por aquí abajo el link el... Por ahí hay un link en este gaming gratis no hay sí, nada en esta vía amigo, bien, amigo. ¿Cómo Hombre, fornir de los dos. Nada bueno. Nada bueno, eso es verdad. Pues ha sido como viajar en el tiempo y acabar sin querer en una dimensión en la que el pasado está sumergido y todo está lleno de perceres y, y tiburones. ¿Y tiburones? De recipe gris. Ah. ¿Eh? Pues me pareció muy fuerte. Conrad no iba a traer más cerveza después de ayudar a Flys. A lo mejor decidió beber un poco y se emborrachó. Y como estaba borracho se olvidó de traerlas y siguió bebiendo hasta acabárselas. Parece que ya tienes experiencia con ese tipo de tenombre. Sí, llevo años estudiando. Voy a ir a buscarlo. Obviamente Os vamos a molar. Tenemos una bala incrustada. Ah. La dejé abajo si quieres verla. Pero coge la, no la cogió al final la bala. ¿Para dejarla ahí muerta? Pues me la llevo yo. ¿no? ¿Te pasa algo? Alex, ¿Qué te pasa? Se te ve venir a la lengua. A algo? lengua. Nada, y una mierda. Y una mierda. Ahora mismo. Julia, eres feliz. ¿Eres feliz? ¿Qué apostó? ¿Eres feliz? Sí, te lo he preguntado. ¿Sí, no? Pues, sí, claro. ¿Por qué lo no preguntas? Supongo que estoy inquieto por el futuro. ¿Sabes? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué qué? Un futuro feliz. Yo creo que nos espera un futuro largo y feliz juntos. ¿De verdad? ¿Lo qué bonito. ¿Lo oh, qué bonito. ¿Qué es lo mejor sí, a que crey. me ha pasado. Oh. Aquí viniste. Vaya, esta. en fin. ¿Y esto a qué viene? No sé, me siento... Oh, yeah. qué bonito. ¿Sabes dónde están los demás? Voy a por ellos. ¿Por qué no te relajas aquí? Que ahora vengo a por ti, guapetón. Joder, si está este hermano mirando. Cajón, ¿o a uh, Lo primero out, fue descargar uh, el fornete distraído. y luego la y la Julia. Vale. <risas> Puta ¿Y fornete. Míralo. Es? Pues magia? Qué magia. Uy, la ha pillado. Tirando una caña, vamos. Conrad, y las cervezas. Oh sí, las cervezas. Voy a por ellas. La sala de magia, supongo, es donde se quiere empotrar a la negra. Está clarísimo. Voy haciendo un poco de... Os voy poniendo en situas ¿eh? Estaba escondida la cervecita, así como no sabía el Conrad dónde las tiene. El perro las vuela a hacer cerveza, cerveza. Vale, ahora que estamos todos, echemos un vistazo a la libreta del piloto libreta de piloto, piloto que eh cuidado dónde está en tu maleta Iré por ella Iré por ella oye fondo fondo ahí, fondo fondo al fondo esto qué es una, una cámara la cámara la cogemos vamos a hacer selfie vamos a hacer selfie loco saca la cerveza y eso una Sandy sin, con... <risa> sin limón Sandy con limón loco y, y sin... <risa> ya me jodería loco yes salen <risa> súper felices eh te lo digo que a ver Vale, no hay nada... Mira, servicio de destacamento aéreo, isla con Kongwin. Antonio. ¡Tonio! Perro, Perra. Mira qué guapo, el que estudiaba. Tonio, me han saltado los huevos eh. ¡Ya está! ¡Nos bueno, vamos! 1080, no 4K, tío, es verdad. Esto es 1080, eh. Hombre, para ver una... Oye. ¿Y la libreta? Perdón, me he Vale. Vamos. Eh, eh, eh, Van a aprovechar que están los dos solos. Para ser. Vale, vamos. Esta semana te toca a ti fregar los platos. Y esas cosas que se hacen las parejas. Ahora. Ahora cómeme. No, Cómeme todos los morros. ¡Hola, qué estrecha! ¡Qué estrecha! Rip gente, la matamos de tirón. A mí a estrechas no, ¿eh? ¿En <ríe> serio, tío? Pásatelo bien, estás ahí, ¿no? Un piquito y a la... No, hombre, tío! Joder. eh! ¡Alta marinera! ¡Eh! Uh, ¿Gilipollas? Ten, ten cuidado, si hiciste la descompresión muy rápido, no bebas mucha cerveza. Bien, no El, papi. Dado si ¿El papi? No siempre. A veces la enfermedad se retrasa. Pueden ser horas, un día o dos. El, el papi. Sí, te da cuando emerges demasiado rápido. Eso oh, por el oh, chat. sí, el síndrome de descompresión. <ríe> Freaky. Burbujas de nitrógeno que bloquean la sangre. Duele de cojones. Es muy grave. Cada año mueren buceadores por la descompresión. Y por eso el doctor Conrad recomienda beber siempre que se pueda porque o estás bien o necesitas algo para aliviar el dolor. Julia, ahora no puedes beber nada de alcohol. Venga ya. ¿No bebas? ¿Qué hacemos? De la ve ve ve. Eh. Mundo, pues? <risa> que la de Guille, lo he hecho por Guille, si no le decía yo que no, ¿eh? <risa> Te lo juro que le iba a decir bueno, chicos, que no. Jude Jude Jude. Yes, I did. Estamos un tesoro en el fondo. Se está tremendamente muerto. Está tremendísima momentáneamente, <risa> la Julia, tío, ¡Le ha hecho la cobra, loco, ¡Le ha hecho la cobra a su novio, loco. Tal vez sea el destino de la vida. Vete para el lobby, <risa> coño. <risa> Horas, Julia a está menos 3 eh aviso Había un plan de vuelo a bordo que indicaba que el avión era de rescate sí. ¿Eh? Tras la guerra, convirtieron los Una paja la loco. Ni eso, eh, derribar, ni eso. Ni una pajilla loco. Ay, que... la, la gente se, se trata mal y se pasa mal. Los eh. botes Solo faltaba un imprudentes Todos, todos perdón. todas. Os dije que lo dejarais todo como estaba. Si no toca nada. Pues hemos hablado de esto. No me refiero a la ley. Eh, fueron El eh, pobre pues, Alex, no, que viene eso, de Chile. Viene aquí, está de Chile. Que y la rubia está ahí. vamos. No lo no sabe nadie. No, vamos, nadie sabe que hemos estado aquí y no creo que los fantasmas hablen. Tampoco. Tampoco. Todos los Yankees sois iguales. Esto es estrategia, estamos ayudando a Alex Que se busque una mejor, ya te lo digo Y la negra tampoco es buena posibilidad Y su hermano, pues la verdad es que es su hermano Así que tenemos que volver a tierra por otra ¿eh? ¿Hay la opción de volver a tierra por otra? Por la rubia lo que hay, loco no? La estrecha a la rubia, de momento No habrá oído historias de fantasmas tan guays No son historias de fantasmas guays No son para... negra loco La meto al agua, loco, cállate Desde luego Bravo. Bra ¿una tío. historia de terror? Por favor ver, Sí, escuché una historia Actualizado Egoísmo Estrecha y rubia Bueno, y tranquilidad, lealtad y Paso, crueldad Cosa no interesa, tú, la verdad adelante. No sé por qué lo puse Súper estrecha, loco No sé, holgámosla, venga, a ver qué Oigámosla. dice Seguro que cuentas una buena historia Segurísimo. Es un poco retorcida A ver, Precioso. No, no, pesadillas Vale, por favor. Empecemos. Esta historia es real y pasó aquí cerca. En muchacho, un muchacho otro tranquillo loco. Típico. Espera. Tiburón de ¿Eh? y Moura Julián. Henri Julián. queréis saberlo. La copia de las páginas que de una vieja y terrorífica revista de avión que estaba leyendo de camino aquí. Oh, qué grande. El faro estaba sobre un atolón, aislado del El resto. El faro está encima de un atolón aquí en la noche. Una luz solitaria no en la noche. La noche. El farero solía oír las olas golpeando La costa rocosa Una mañana nublada Una mujer cubierta de sangre Tampaleándose en la playa Socorre a la mujer que cae sobre sus brazos Llorando Mientras la lleva corriendo Le pregunta de dónde es No pierde el tiempo Y le dice la agarra y le dice Calla coño Ella responde esta bueno, historia real, todo comienza en un faro, símbolo de amarillo de la desmonización de YouTube. Guiro, supuesto, farero, dice que no, Puto que YouTube. Guille, tú ya tenemos que hablar, ¿eh? La mujer se pone Seriamente. E en su historia. Ya vale, hemos hablado Prince Por lo que suben al faro y arriba encuentran a una mujer y un hombre brutalmente asesinados con un hacha. Siempre un hacha. Como si la gente las siguiera usando. Yo solo me remito a los hechos. Yo no puedo hablar hechos con desconocidos desconocido. Con un y me esta cara. No me saco los pantalones porque es ilegal, pero esta te la conoces, vamos, de sobras. Qué asco, deberías maquillar los hechos, la verdad, Jesús. Sí, sí. que sí. los hechos un ¿Lo la la dice la constitución? Es pues normal. Ya, ya. Vale. HBP. <ríe> la mujer dice: ¡Fue mi madre! Perro. Se gira hacia el armario. Y, y le dice: dice ¡Hello! Claro, Suscríbete matrimonio. al canal de WolfCast, si se no lo estás, dale like. Hoy Wolf, sí, siempre... Wolf es ron. así, ¿eh? El pro así. La verdad es un más poco mierda, ¿eh? Más. La Julia no se muere Mátala tú <risa> Hijo de puta ma. ¿no fue a el negro, eh Lo ha he hecho bien, lo ha he hecho bien La historia ha estado bastante de cruel cool. Tranquilo, Guille, dale 10 minutos gran historia, gran historia, se la ha currado ¿No Que la maten no, no, no. Tú tranquilo, es cuestión de tiempo El bro, ya verás Vale, ya os habéis divertido Venga, a dormir, como morir entrar, ah, ah, no, no Conforme al naval, tomar una más antes de 10 minutos como la picha luego, te endemoniado. Lo la, la cara es que giña, la, la caña giña, ha ¿eh? Ha da miedo, la. Así página. Pornhub por <ríe> Barra <ríe> Wolfcast. <ríe> ¿Te imaginas, loco? Unos streamings ahí, puta madre. Es que, ¡Eh, Antonio! Es que ¡Le, le toca a Antonio, eh! ¿Qué botones cada uno, tío? ¿Eh? Pues aquí tienes uno, dos, tres, cuatro, pues mando barato. Ya, les mando barato, tío. no sé la qué. Rubia, qué será cada, la rubia La rubia estrecha, uno. la rubia estrecha que hoy no, no, no le he hecho dos besitos a, a, a su novio, eh. Duke of Milan. Duke of Milan, Milan of. Duke, eh. Man of men, loco, de nada. <risa> ¡Hijo de puta! ¿Qué es esto? Oh, ¡Qué susto me ha dado! Wow, ¿Qué hacían esos allí? What the fuck? qué puto? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Pero no hay pestillo? Venga, sí. Y abre la puerta en plan con la mente. En plan, soy tu padre. Puff, y lo abre, tío, con el poder de la mente, ¿no? Me va a tocar los huevos. O sea, este, mira, le va por detrás y le hace cuscus -cus y tembo marroquín. Yo no sé qué botón es, tío. La B es la izquierda. La A es la abajo. Y arriba. ¡Toma! Ips Oh, es muy óxido. Uh, oh, no, no Es el cuadrado. No, los colores, ¿no? Te puedes quedar con claro. los colores. Yo soy de play, tío. Pero acá ha pasado aquí. O sea, han entrado dos a atracar. Tres a atracar. Míralos, el chino. ¡Ah! Estos son los del barco, el bote ese. ¡Lol! Mira, este es el. el que. Uy, uy, uy, uy, uy. Falta el negro del ojo, ¿no? La han liado, chaval Siempre lo he liado ¡Mírala! Ya están todos Pues mira, es el del bote, el negro, loco Hello Cierra Ah, y este sí tiene pestillo, ¿no? Me ha tocado más Qué maldita con toda la, con la vista Ya te digo, tío, que... Qué? A ver... ¿A quién le vas a quitar la mordaza? A ah, la negra. Son todos negros, la o la mayoría, sí, la verdad es que sí. Hombre, ¿sabes por qué la ha quitado primero a la chica, no? ¡Ale, vale, vale. Guilla se lo puede ir imaginando, eh. Estoy puto enfermo, loco. No le quites la mordaza ese. ¿No? Pues no lo quites. Que tocarles las narices. Sí, la verdad es que un poco es normal, lo siento. ¿Cómo iba a saberlo, loco? Son todos negros, la mayoría, sí, sí. El <ríe> sabe. Toma. Se pudre todo, loco. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tiene un golpe en la cabeza? Porque le he dado con la botella yo antes. Ah, verdad. It's true. Hey. Hey. Claro, como te gusta el internacional, eh. Venga, pero... va. Muy aventurera, pero. ¿eh? Sin zapatillas, eh, loco. Cuidado con eso, eh. Se están durmiendo todos, cabrón. Es verdad. Están todos sin zapatillos. Si los dos están cazoncillos. Es verdad. No, tengo buenas y malas noticias. Malas. Esto no puede ir a peor. Las malas son que tan desean los pescadores son los que acaban antes Oh joder, Conrad Genial, joder ¿Y la buena? Los, buenas? Ah, los he reconocido Es una buena noticia, señor ¡Eres un idiota, Dios! La lian, ¿eh? Se ¿qué es lo que van a hacer? Cus-cus No quiero de ¿A, no a ti no te importa mucho el si le el... bajamos el punto La Julia, sí investigar? ¿Qué has puesto? ¿Desatar? Investigar. Te da más tiempo cuando juegas con mando, porque como es instantáneo. Ajá. Que viene, que viene. Eh, que viene, que viene. Eh, eh. Por el... Ya volveré a por ti Ya volveré a por ti Son franceses, ¿no? Nadie sabe que estáis aquí, señorita Solo estamos nosotros Vamos a aprovecharlo bien Vete a la mierda, hijo de la gran puta ¡Eh! Es un canal cristiano Por favor, no insultarse ¡Gilipollas! Es que yo no entiendo esto, gente Toma, venga Espera, que te lo explico, niña. Toma, venga Vaya izquierdazo que la veo La boca negra. Toma Hostia, la han dejado tieso, ¿eh? El ojo de tío ¿Qué quieres? Aguanta, aguanta Es de ¿El no? Sí. Ya acabaremos con él ¿Le ha cortado un cacho de oreja? What the fuck como un cerdo para marcarlo ¿Cómo como eso? ¿Pero qué le pasa a esta gente que quiere? Estoy floripando, todo. pequeño suéltame Suéltame déjame ¡Ohjo! Uh -huh. ¡Eh! ¡Eh! Hemos visto el negro ahí escondido, ¿eh? Es una parte de skin nada más, ya te digo, loco. Julia, estás volviendo. Puto, puto, puto retrasado, el plan. estás volviendo. Pero pues cortale en lo que tú has mirado y de esto ya lo podías ver, cortado, vamos, hasta los pelos. ¡Hello! Gracias. está sangrando la oreja, ¿eh? Ponte más, se le ha cortado todo su oreja. No está sangrando, ¿sabes? ¿Qué? Pues si hubo lo han cortado así, loco. Flipa. No, ¡Para, Déjala. Pero me sí, gilipollas es el negro. Hey. Y tú querías salvarlo. Capullo. Capullo. Cierra la puta boca. ¿Por si no estoy hablando? Te he cortado la oreja. ¿Y por qué te vuelves a sentar al suelo? Teniendo una cama. Es que eres gilipollas, tío. En serio. Ya te ha visto el tío que estás desamordazado O sea, hello, una vez, no sé. Digo yo. Gírate. Gírate y anda. Para eso. culo Que no te las manos cuando a Pero si sí te ha visto pegándola a la pared, gilipollas. Es que. Vale, viene. Viene. ¿Qué pasa? ¿Van haciendo interrogatorio a cada uno o a eso? No, hostia puta. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué quieren? ¿Estás bien? ¿Qué te han hecho? Estoy bien, no me han tocado. ¿Qué quiere? He preguntado, ¿Cuánto dinero tienen? No, un yate de estos. Un barquito de estos. Ya, pasta, ¿eh? para con No, Julia está dormida hoy, ¿eh? Julia no está hoy. ¿Qué la lleva? la Julia la llevo yo, no? Sí. Estupendo. Cuatro, eh, cuidado, con, cuidado con este este, lo ha pensado bien, ¿eh? Siete, ocho 8 segundos, son 8 millas. 8 segundos. No, sabéis, ¿no? Oh, ves, Soy un experto yo Ni que lo hubiese visto esto ya, ¿eh? Por nada lo has visto, ¿eh? Por nada El jefe tiene una... Mira los, los son del negro, loco <ríe> Es que te lo ponen en primer plano, loco, para no verlo Yo es que... Encima en blanco, ¿sabes? Esto el negro menos la calzoncillo del negro, tío En plan al oreo, ¿sabes? A ver, joder, eso también te lo digo, ¿eh? 7 segundos. Ventana, gusta, vamos a escapar, ¿no? Ah, buena idea. Pues Saldremos por la y la desde ahí. Desde el otro lado. No dejes tirados. No nos dejéis eh, eh eh tiraos. 2 3 4 5 6 7 Ahora, pero por qué ha tardado menos? pensando? ¿Qué cojones? El c de lo hemos hecho, ¿eh? Conrad, escuchando, otro a la B. escuchado, antes no te habían escuchado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? actualizados, ¿eh? Tonto. Uy, Antonio. ¿Te ayudo? Por ahí, sí No, no, no, no. No sé, tú sabrás, ¿eh? Dos. Ton, ton. Yeah. Escapar, escapar, loquete. Escapar, siempre escapar. Ya basta. fuera de mi barco ahora. ¡Fuera de mi barco! ¿Cómo la distrae, eh. Pues que la saca con cuchillo, eh. Esta gente va a seria, eh. la falla un poco, eh. Porque en boca de botón, tío. estoy ha más jugar que de play. Ah, la lía, loco. Otra vez, ahora para arriba, ahora para abajo. Me estoy mareando ya. Usa las y ya se fa... Oh, no has cursado mucho, eh. Oh, me han recordado, eh. Es que si las decisiones que cambias, cambia un poco la historia todo. Eh, la negrita en calcitas, eh, nienes. Claro. La negrita está en calcitas. Y la rubia, te supongo que también, pero es una estrecha. A este bueno. movió, Stop. Eh, habrá francés, eh. El cuile de Está como un poco compichado, ¿no? La negra, o se va ahí como. Ven, no me toco los huevos. Oson. Ven aquí. Ven aquí, te explicamos esto. Qué puto negraco este, ¿eh? Y el chino, tío. ¿Qué es esto? Se va a montar una orgía ahí internacional ¿Quién de vosotros me va a hablar sobre este? Este oro Manchu. ¿Manchu? Pero explícamelo a mí también, que me enteré yo, Julio. Ahora el loco, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que let's go? La negra. Pero ya estabas jugando tú igualmente, ¿no? Sí. me jodería, ¿eh? Se me ha saltado ahí algo para mí, ¿eh? Voy a matar a alguien. ¡Flis! ¡Flis, flis! Qué puto caso, gente. Se me va. Y ya está. <risa> El que sabe, sabe, tío. El que no, pues nada, sabe, ya. no sabe. No todas, tío. No jodas. He huido cuando pudiste. Sí. Lo pillo. Vale <risa> <risa> Ey, Twitter Con barra Wolfka, el hombre El mobo ha hecho faena, gente Podéis seguir también en el Twitter Y en Instagram, que he subido una nueva foto El pro, si no la has visto, te recomiendo que la ves. Está super, ¿eh? Está todo potente ahí en la playa ahí. Puede que please esté en el ajo Estoy Ay, que en la Ah, sí me gusta, Guillermo, perfecto Es la capitana y apenas la han tocado Seguro que les habló del oro mancho por favor, No es verdad. No es verdad... por favor. No es verdad... favor. Por favor, por favor. Por favor, por ¡Turtuto! Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por